Bienvenidos a un vlog más Ya sé, ya sé que hace un montón de tiempo que no les hacía un vlog Pero um, quiero decirles que hice mi mejor intento tratando de hacer vlogs Pero eh, el mes pasado sí les grabé muchas cosas Pero los volví a ver y la verdad es que no me gustaron entonces, no sé si los vaya a subir, no sé qué vaya a pasar, pero ahí están. Entonces, en lo que pienso que voy a hacer, les estoy grabando esta primera semana, o estas dos primeras semanas de noviembre. Así que espero que todo salga súper bien. Ya se terminó el terror en booktube, ya se terminó octubre, esperando que el próximo año venga con todo el terror en booktube. A mí me gustó bastante haber trabajado con Chris, haber trabajado con Tao, con Lin, con Lupita Angel, con Soren, con Moisés. La verdad es que son personas increíbles, tienen un montón de potencial. Me hicieron eh, pensar mucho en mi contenido, en renovarlo, en acomodarlo. O sea, la manera en cómo ellos trabajan de verdad es que está increíble. Fui muy afortunada en haber trabajado también eh, con el Encuentro entre lectores La verdad es que estaba lleno de un montón de personas Súper increíbles, talentosísimas y todo Y el estar ahora en este proyecto La verdad es que me emocionó también mucho, mucho, mucho Y no quiero llorar, ¿verdad? Pero, eh, Amix si están viendo esto, de verdad Yo les agradezco tanto que me hayan tenido mucha paciencia Y que hayamos contribuido muchísimo eh, todos en este proyecto En otras cosas, este mes va a estar muy muy tranquilo eh, Octubre de verdad que fue mucho mucho trabajo Trabajé mucho en cuanto a mis videos y los videos que también tenía que subir Y cosas que tenía que postear también La verdad es que sí fue eh, una situación que de verdad Debo de trabajar mucho para poder organizar todo y estamos trabajando en eso, así que no me juzguen, no me juzguen. Tengo también muchas reseñas de libros que quiero incluir en el canal, pero la verdad por estos eh, eventos que tenía como que no me había dado la oportunidad para subirlos y así, pero ya próximamente, futuramente ya los van a tener en el canal. Y eh, quiero contarles una de mis desgracias. Estoy ahorita, eh, actualmente, desde el mes pasado como... A, a mitad del mes Me compré el libro de Gente Normal De Sally Ronelli Y la verdad es que según yo En mis clips pasados Yo les había dicho que lo había comprado Estaba muy emocionada Y bueno Esos que se escuchan son Salem y Pablo Haciendo ruido <risa> Pero bueno eh, La verdad es que este es mi único libro ¡Au! ¡Oh! Este es mi único libro que por ahora estoy leyendo. Eh, tuve muchos fails con mis lecturas conjuntas en los meses pasados. Mm, y en, este, en el mes pasado también, porque en mi trabajo me quitaron, nos bloquearon algunas páginas. Y con esas páginas, pues nos bloquearon de que el YouTube. Y pues yo ahí escuchaba audiolibros, entonces ya no tengo cómo escuchar algunos de los que, pues... Ajá, ustedes me entienden, ¿no? Ahí con eso yo le daba matar y Matarile mucho ventaja entonces, pues triste, ¿verdad? Y este libro que les comento, pues lo estoy leyendo en los trayectos que tengo de mi casa al trabajo y de trabajo a mi casa Entonces, realmente me está gustando mucho Hay unas partes en las que me enfada bastante, la no la protagonista, la coprotagonista Pero um, quiero contarles más adelante de esta lectura y algo que quiero contarles que de verdad me enfada mucho me pude haber enojado pero me aguanté es que este libro pues ya les dije ¿verdad? lo llevo en mi bolsa pero el día de hoy me llevé un termo con agua de Jamaica calientita ¿verdad? para el frío porque pues ya está haciendo frío para acá y amigos me odio tanto, me odio tanto O sea, quiero que vean, quiero que vean Me odio, me odio tanto Porque el libro Se maltrató, o sea, está manchado De Jamaica ahí Y luego en la parte, o sea Daniela del pasado, de verdad que No sé en qué estabas pensando Yo creí, de verdad Que no se iba a derramar nada Pero se derramó, entonces Ay ¡Qué coraje, vea! ¡Qué coraje! Pero ¿quién me manda? Por eso es importante comprar fundas para tus libros. Me voy a hacer una. <ríe> y ya, ahorita lo que sigue, pues nada más es de que leer un poquito. Y, y pues eso es todo. Les estaré blogueando más adelante todas mis patoaventuras y así. <ríe> No les había blogueado absolutamente nada porque, ajá, ya me conozco, ¿verdad? Pero el día de hoy planeo eh, grabar mucho y también quiero grabarles muchas cosas porque se me está olvidando esto de grabar vlogs y así. Y aparte estoy mm, mm, pensando en unas cosas para diciembre, entonces por eso tengo que echarle mucha galleta. Y, ajá, aparte también porque extraño mucho mis vlogs ver cosas y así, ¿verdad? Pero bueno, miren, eh, estos libros son para un TBR de un readathon de Gilmore Gears porque yo ya soy fan de la serie y pues dije mm, me quiero animar, estaba entre sí o entre no, pero miren M aquí, M aquí aún me faltan de que dos libros por acá, pero esos todavía no los he podido conseguir yo creo que en esta quincena los voy a conseguir para poder comenzar Poder comenzar con esos quizá, no lo sé aún Y eh, el día de hoy voy a grabar algunos videos, bueno, uno nada más que es lo del TBR Y eh, voy a terminar de editar dos videos Ajá, voy a terminar de editar dos videos que tengo que subir al YouTube porque no he podido por una u otra razón una porque no tenía las suficientes energías o así para poder hacerlo y ahorita que ya descansé un poquito de todo lo que pasó en octubre y así pues ya me siento como con ganas para editarlos y poderlos subir y para que ustedes lo puedan ver, aparte ya es material de octubre yo digo que todavía cuento ¿verdad? pero ajá y quería platicarles unas cosas que sucedieron en esta semana o sea, hay, realmente hay muchas cosas que contarles, ¿verdad? pero a mí a veces se me olvida y así, eh, una cosa que me pasó hace, esta semana de hecho, me asustó mucho Entonces aún estoy como viendo quién fue, investigando eh, todo el show, ¿no? Resulta que hace esta, esta semana misma, eh, en la primera semana de, de noviembre Me mandaron mensajes, eh, personas de números super extraños, yo no sabía y pues la neta sí me asusté Porque estaban diciendo de que yo había compartido mi número en una página de Facebook eh, Yo no uso Facebook, o sea sí, pero no para esas cosas Y aparte pues yo siento como que fue alguien que me tiene mucho rencor Que fue y compartió mi número a esas páginas Como para que me molestaran y esas cosas Entonces... Eh, el día de ayer no dormí muy bien que llegamos porque estuve investigando eh, cómo podía rastrear esa página. Y de hecho, cuando le hice el comentario a los, a las dos, a los dos sujetos que, que mmm, me comenzaron la plática, yo les dije como de, oye, pues ¿sabes qué? Mándame el nombre y un, una captura de pantalla para denunciarlos y no sé qué. Y pues la neta se asustaron, qué bueno, y pues me terminaron bloqueando. Pero... Sí, básicamente es eso, como que pusieron mi número Lo que me da pendiente, ¿saben? Es de que estén usando como mis fotografías Ajá, como mis fotos o algo así Para hacerse pasar por mí O que usen el... No sé, la foto de otra persona O sea, el caso es que es horrible, ¿verdad? Entonces, afortunadamente nada más han sido dos veces Esperemos no se repita Si no ya voy a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y así eh, Pero, ajá y otra cosa, o sea, yo vengo aquí de que, hablándoles de, de muchas cosas, ¿verdad? Eh, hace que, también creo que sobre la misma semana, un, un ex compañero de la universidad me habló como para que le pasara todo, todo mi documento de tesis. Y yo como de, te puedo ayudar para um, orientarte y así, ¿verdad? Pero no te puedo pasar mi documento. Porque, pues, cada documento difiere mucho uno del otro. Y él como de, no, es que yo lo quiero, porque quiero saber qué es. O sea, el chiste es de que quería copiar y pegar. Y, pues, la neta, a mí me costó mucho, ¿verdad? Y yo nada más le estaba ofreciendo de que a todo me apoyo. De que si quieres, yo te oriento, te digo que pongas, te digo que no pongas. Investigamos libros y todo eso. Entonces, se terminó molestando. Y yo como de, oh. Entonces, así fue como comenzamos el... El mes de noviembre, ¿verdad? ¡Qué joyita! Y... ¿Qué más? ¡Ah, sí! Mi primera vez colaborando con alguien, ¿verdad? O sea, en realidad fue una sesión de fotografías. Yo le dije. Él dijo que yes. Y pues la neta me emocionó mucho. Y me tomó fotos muy, muy bonitas. Me tuvo muchísima paciencia. Para tomarme fotos porque me estaba riendo. Y aparte, pues, no sé posar, ¿verdad? Evidentemente no sé posar. Y... A pesar de todo eso salieron fotos muy bonitas Entonces deben de ir a mi Instagram Para que vayan a verlas eh, Porque son muy bonitas Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa puedo contarles? Eh, ando muy parlanchina el día de hoy, ¿verdad? <ríe> Creo que este fin de semana voy a Tratar de eh, grabar mucho Compensar lo que no grabé En toda la semana, ¿verdad? Para que este video puedan verlo Y lo disfruten y así Y... Ajá, yo creo que lo que ya tengo que hacer es grabar este TBR para ya poderlo editar y que lo tengan en estos días, en la semana y así. grabar un video, bueno, la parte de un video que ya estaba casi lista así que hoy ya me sentí con todos los ánimos del mundo para poderlo grabar es una pequeña sección del... no, es un video de una sección nueva en el canal, así ah, uh -huh. hay como dos secciones en el canal que, que me emocionan mucho, que una es eh, todavía no, no lo he retomado ¿verdad? porque pues todo esto del octubre y así, pues no me dio tiempo pero es la de eh, comiendo por un día comidas de tal libro y así. Que ya próximamente, espero ya en diciembre traerles algo. Estoy pensando mucho mucho en algo para diciembre. Y sí, me tiene muy emocionada. Y ahorita acabo de grabar la otra de la sección que les digo que es... Um, Pillamada de terror, que son como puras cosas eh, que nos... Pues sí, cosas de terror hasta ahorita... Eh, pues han sido como colaboraciones, una fue con mis amigos y otra fueron con mis amigos en el booktube que me compartieron sus experiencias paranormales, la verdad es que estuvieron muy chidas y pues de mucho, mucho miedo entonces esas son las dos secciones que hay en el canal que la verdad a mí me, eh, me tienen como muy feliz porque sí son cosas de libros pero ya son como cosas que me gustan, no sé si me entiendan, pero eso, entonces eh, pues ya terminé de grabar esa parte, entonces ahorita lo que voy a hacer es editarlo y editar los dos videos que tengo pendientes para que los puedan ver y eh, seguir grabando, eh, seguir grabando y seguir grabando el blog para la siguiente semana porque después iniciamos con el read de... Gilmore Gears y la verdad es que me tiene muy emocionada, entonces... Ah, no les había dicho, pero ayer justamente, eh, bueno, sí vieron unas tomas de que tomé videos... Videos, <ríe> tomé fotografías, ¡salen! Tomé fotografías de mi TBR, iba a hacer un video, pero la verdad es que no me estaba sintiendo muy bien. Entonces simplemente tomé la fotografía y pues ya está. Y ahorita ya andamos muchísimo mejor, les cuento que la situación del... Del teléfono, de, de, sí, del número de teléfono, pues ya está un poco más aclarado. La verdad es que es un, todo un revoltijo, no sé ni cómo llegué ahí. Eh, yo no tengo nada que ver con la persona, pero esa persona tiene que ver con una de mis mejores amigas. Y pues no sé cómo dio con mi número y lo está compartiendo. No sé si lo compartió pensando que era ella. Y ayer afortunadamente me llegó un número, o sea, me hablaron ayer de un número... Y esta persona se portó súper, súper buena onda y me compartió el, el grupo, el link del grupo en donde se está compartiendo mi número. Y también eh, captura de pantalla y ya fue como vi con esta persona y pues ya entrelazamos mucha información. Y mi amiga fue como, ah pues esta tipa también estuvo molestando a mí, pero es de la escuela y no sé qué. O sea, cosas súper raras, yo no sé ni cómo llegué ahí, nada que ver entonces espero que la situación se aclare ya pronto Porque pues la neta no está chido Y qué feo que hagan esas cosas Entonces pues ahorita me voy a bañar Y voy a editar el video Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el domingo yeah. Y aquí está el Salem jalándome la cinta de la pijama oh, Les muestro al Salem todo bonito Miren ay, bien hermoso mi bebé bien Y también el Pablo Pero el Pablo es un poco antisocial Entonces sí, pero bueno Ya les voy a estar grabando más adelante Había bloqueado absolutamente nada Estos últimos días Porque pues pasaron Una serie de acontecimientos En mi casa, ¿verdad? Entonces no andábamos con el humor mmm, El mejor humor que digamos Pero ahorita pues ya estamos Como semilando las cosas Ya vamos eh, más o menos Como se dice bien Y pues bueno Son cosas que pasan y sí quería hablarles acerca de eso, pero la verdad es que no me sentía súper bien. De hecho, hubo una pequeña ausencia en las redes sociales. Y así, algunas personas se lo notaron y sí me hablaron de que, oye, oh, te pasó algo, que cómo estás, y cosas así. Y, eh, pues no sé, de ahí de un poquito en poquito, pues vamos. Y, eh, bueno, no quiero traerles tristeza aquí al canal, ¿verdad? Pero... Eh, Quiero, para poder cerrar ya este vlog, estoy muy emocionada porque eh, ay es que amigos, a ver había muchas veces en las cuales no, no sé si lo puse en algún blog o algo así, creo que sí en el último que pude subir, en el último que me dio la gana subir porque mi computadora no estaba funcionando bien, les mencioné que mi computadora ya no jalaba bien, que no podía hacer videos como me gustaban y aparte pues me estaba deteniendo bastante por la computadora, de que no podía ponerles cositas bonitas, eh, edición padre, algo así, y casi todo lo tenía que hacer como muy muy muy simple, entonces eh, pues se descompuso la computadora, trabajé con ella, eh, pues sí, estos meses que me ayudó bastante, la verdad no se rindió, le siguió ahí, y es algo que yo agradezco bastante, entonces esa computadora... Se va a pasar a manos de mi sobrino. Pero antes eh, pues tengo que mandarlo a arreglar de unas cositas con un amigo del, del trabajo. Entonces pues eso es lo que voy a hacer mañana. Y no les había dicho pero ya hoy, justo hoy, compré una computadora nueva. Y la verdad me emociona mucho, me ilusiona bastante. Porque ahora sí ya les va a poder traer material que a mí me gusta. Les va a poder traer vlogs. Voy a hacer vlogs a diestra y siniestra. Eh... Voy a poder hacer los videos como yo quiero, le voy a poder poner ediciones, eh, edición diferente, cosas súper, súper bonitas que yo siempre quise, pero no podía por la computadora y cosas así. Entonces estoy muy emocionada por eso. Y no sé, de verdad me ilusiona bastante. Es algo por lo que trabajé pues todo ese tiempo para poder comprar la computadora y también me pude, me esperé bastante porque no había. En, eh, aquí pues en donde yo vivo no había computadoras De hecho siempre iba y me decían no, y es que no hay computadoras porque pues el regreso a clases Pues todos eh, ocupaban computadoras y todo eso Entonces ahorita ya tengo una para poder trabajar Y estoy muy emocionada Y ahorita estoy eh, disque editando, ¿verdad? Pero estoy viendo más o menos cómo va todo esto Le estoy agregando... Eh, le estoy instalando programas, ahorita le instalé Filmora porque me acuerdo que yo con este trabajaba antes en la otra laptop y este pues los tenía más rápidos, entonces yo creo que no sé, no sé cómo me voy a acomodar, ahorita por lo pronto voy a dejar este nada más y yo creo que mañana más temprano voy a agregar Photoshop y Adobe Premiere también. Para ya ahora sí ya poder trabajar súper, súper bien. Y ya le he agregado algunas cosas. Estoy de verdad muy enamorada de mi laptop. Estoy emocionada. Estoy casi, casi llorando. Quería hacerles un, um, un unboxing. Un unboxing de la laptop. Pero la verdad es que fue todo un fail. Y pues era algo muy privado mío. O sea, a, antes no lloré, pero me emocioné muchísimo. Y pues nada. Ya tenemos computadora nueva. Ya tenemos lo que yo siempre quería, entonces, ¡ay, qué emoción! Y pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog. Les digo, no blogueé muchas cosas, eh, fue muy cortito, pero les dejé muchas, muchas tomas muy bonitas para que se emocionen conmigo y así. les voy a eh, Ya les voy a estar blogueando más adelante, entonces espérenlo, estoy sumamente emocionada, se vienen videos increíbles. Gracias por creer en mí. Gracias por los 200 suscriptores también. Y pues vamos para arriba, ¿verdad? Mucho, mucho para arriba. Me encanta hacerles contenido. Me encanta hacer contenido para mí, para ustedes. Y, y ya, porque luego voy a llorar. Bye.